Necesito, eh, no sé si tú en tu tienda lo tienes o la vía. Necesito comprar una camiseta de gigantes fans porque se lo prometí a un niño hace uh, unos meses. ¿eh? Y tengo que ir a entregarle esa camiseta a ese amiguito mío que está esperando esa camiseta de gigantes fans para llevársela hasta su casita. Así que, por favor, vamos a hacer las gestiones donde yo debo ir para comprarle esa camiseta y hacerle esos cheques a uno de los fanáticos de los gigantes. Así que ya usted sabe. Ay, no lo le, le voy a hacer. Regálale, la, regálale una del liceo y para que el muchacho sea no, tenga suerte en la vida. La regalo, muchacho. ahora, eh, la del liceo se si me llega gratis, pero esta de Gigante le, Fan yo la voy a comprar. La, la vas a comprar. Correcto. Sí, pero sí. Eh, te voy a hacer las gestiones, eh, ya que aquí todavía no está. No, no sé cómo lo van a, lo van a hacer. El asunto de vender. Pero, la... eh, mira, eso sería, eso sería una. Eh, ellos deberían de, de, de darle duro en eso porque eh, las ganancias van a empezar por ahí profesor aquí, aquí para usted, para usted ponerse una gorra a los gigantes aquí sí. eh, solamente es un exclusivo de ellos entonces, eso es algo pues difícil eso no es, y eso mira en la capital tú tienes tres sitios oficiales el elisey tiene tres sitios oficiales de que va y la gente va no tiene que ir al play y ahí la compra pero eh, eh, eh, la, la marca lo... nuestra, la marca nuestra se ha posicionado eh, eh, de, de manera tal que es difícil conseguir una gorra original, ¿no? no, la delice, que, la no que, que, anda... que no, que no, que no, que aquí en los gigantes uno no tiene que ir al estadio a comprar, debería tener un sitio donde o dos sitios donde la sí, gente donde vaya y donde se, la... vaya en un sitio céntrico, una tienda, porque esto no, esto no es tan grande. No, es que yo digo, digo lo siguiente... Es que el Franco Macorizano, el, jugador, el fanático de los gigantes, quiere identificarse. una persona que no va al play, un ejemplo. Y, no, y, y que ahora no va no al play. No, no, no, que no, ahora no va al ahora va ahora no play. Vaya, ahora no se, va, no se van a vender nada. Le estamos Porque dando una idea, nada. le estamos dando una idea. No es que me la, no es que la, la vendan a mí para yo revenderla. No. Pero si, si quieren también, yo le hago ese, ese trabajo. Bueno, Ariel, sí. Ariel, vamos a dar una publicidad gratis a nuestra queridísima amiga, hermana, directa. Nuestra amiga Iracema Salazar, que de... ¿Qué es la encargada de publicidad, sí, sí. De eso? perdón, de, de qué? ¿Qué es lo que hace Iracema? ¿Haces hace? Tú adquieres tu souvenir, tu camiseta? No puede, no puede, no puede hacerla, Víctor. no puedes ¿Son de esa No generica, puede. De esa, generica, de esa generica, él, eso No, no, no, te te te te llaman una película, Te llaman una movie, <risa> como dicen bueno, por allá. Bueno, lo que dije no lo dije, lo que dije no lo dije. No, no lo que, que... ellos tienen que hacer eso. Mira, ya la, la gente no vaya al play. No al play. Se la, se la voy a poner más fácil. Entonces, vamos a poner la tienda deportiva Ariel Ken exclusiva para distribuir las, las, las, las, las, la marca, ¿verdad? De nuestro gigante. Okay. No, me voy más, no me voy más lejos. La semana pasada, un ingeniero necesitaba hacer un regalo a un amigo que iba a Estados Unidos. Eso es o sea, lo que yo te digo. Casual eh, eh, Si va, iba, iba con Isaías Polanco, casualmente iba. Iba de mí y que necesitaba algo, yo tuve que regalarle una camiseta que me habían regalado de los gigantes, un pelotero, y tuve que regalársela a él, para que él pudiera cumplir con esos que así como tú estás visto, así, eh, que quería no, regalar, y, y, okay, y una él, vez y yo él, tuve que él, ir él, a una tienda, a una tienda y comprar una falsificada no original y él y él llevarla a Estados Unidos para poder cumplir con, con, con, con sí. ese regalo a la gente le, le, gusta. le gusta, mira, a la gente le encanta yo cuando llevé esa gorra, eso fue, oye tú, se, la, se la quitaban de la mano, era era y hasta el, yo, yo tuve uno que fue de visita y se robó y se la robó. Pero vamos a, a hacer va, va, vamos a tratar de hacer esas gestiones. Yo voy a hablar con mi compadre, a ver, que está muy pegado también ahí. Eh, a ver cómo hacer esas gestiones para que, así como Víctor y los demás eh, fanáticos de los gigantes del Cibao puedan adquirir eh, un producto que identifique a uno como equipo, porque a uno le gusta ver. Ya las redes tú te pones tu gorra. Y la gente te ve y ya tú te sientes feliz porque estás identificado con tu equipo. Te pone una chaqueta. mira Ma, ese jovencito. Oye, hasta la mascarilla. Vito, Vito va a tener que hacer... Eh, quizá Vito lo puede hacer porque un tipo del medio, un tipo productor. Tipo, se la puede facilitar. Pero imagínate a otra persona. No va a poder cumplirle a, a ese jovencito que, que desea eh, esos fanáticos. Con un agrado importantísimo. Para un niño, cuando usted le regala un obsequio de, de, de, de, de deporte, sea baloncesto, sea de, de béisbol, pero nada, vamos a esperar que ellos acojan al llamado que, que, que le hacemos. Señor, ¿sabe que el, Los Media Blanca ayer anunciaron a. Han contratado ah, sí, a Tony. A, a Tony, a, a Tony a, la salón de la otra, fama. Vez, otra vez, Tony la Rusa, que tiene 76 Por años. Ganador. Así es, fue. Él empezó dirigiendo el equipo de los Chicago, sí, de Chicago Wise sí, sí, sí. en el 1979 hasta el 1986. De ahí pasa a, a la maquinaria del equipo de los Atléticos de Oakland, que también sí, se vuelve es... una dinastía sí, sí, con los sí, Atléticos sí, sí. de Oakland. Y mira dónde pasa, pasa después a los Cardenales de San Luis, que también se convierte eh, eh, en una figura, en un dirigente que llega a una franquicia de la más respetada en el béisbol de las grandes ligas y se mantiene con esa élite de varios campeonatos y eh, varias series mundiales y mantener ese equipo por encima. Así que ya, estuvo, ya fue ahí anunciado y estará de nuevo Tony La Russa con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Ayer se convirtió en, eh, en el jugador más reciente de ser exaltado al Salón de la Fama. Ay, ay. ¿Quién, quién, quién? quién? de los dile, dile, Dile, dile, dile, dile. Dilo, Ronnie, dilo, dilo, dilo. Ronnie Beliar. Ayer. El fue... Capitán Eterno Azul. Así es, ayer fue. Después de el único, sal... el único capitán que tú recuerdas del liceo. Después tú no recuerdas. No, y, ah, Mani Mota. No, no, y Tony y, y este muchacho Ronnie, uh -huh. que no solamente, estuvo en, no solamente ha sido con el liceo, estuvo en un campeonato con San Luis. También ha representado el país en varias series del Caribe. También. Y tú sabes que había durado casi 15 temporadas en Grandes Ligas. Yo no Así sabía. Se mantuvo, sí, se bebió su cafecito en Grandes Ligas tranquilito. E -e -e se lo coló él mismo. <risa> sí, sí tranquilo. yo no sabía que había durado tanto. Sí, sí, sí. Se mantuvo en un no, tú Fue una figura en el equipo de San Luis cuando fueron campeones. Sí, sí, sí Estuvo sí. por ahí. Eh, también otro que fue exaltado fue el baloncetista Solterio Ramírez. También que en su fuerte. momento, en su momento Pride, estuvo por aquí, Era por San Pride. Francisco de Macorís, tanto con el club San Martín, también vino con el club Juan Pablo Duarte, también con Máximo Gómez. Y uno, ha uno, sido un rebotero del, del país. Así es. Y, se, y con el equipo de San Lázaro, en la capital, ha sido, una, un, ha sido el líder de todos los tiempos del equipo de San Lázaro. Ayer, en la gestión pasada, era viceministro sí. de deporte y ve ahora ya fue reconocido ahora y fue saltado al pabellón de la fama sí, amigo del, del deporte presidente era él, dominicano así es sí. eh, la, NBA, la NBA anuncia que, que ya estará iniciando para diciembre una temporada de 72 partidos eh, hay muchas críticas que algunos jugadores a tener esta pandemia y alejarse de su familia donde se mantuvieron jugando en una burbuja en Orlando eh, ahora de inmediato ya, exacto el próximo mes ya tú dirás bueno ya para empezar en diciembre tiene que empezar el 15 de noviembre del 17 empezar a entrenar otra vez no y, y el backboard no igual que la pelota en la, no, el básquetbol son 4 cuartos de, de 12 minutos cancha cancha <risa> no no no y, y a veces tú eres en el field, field a veces tú eres en Telfil y por ahí no dan un paro el juego entero. el juego entero, <risa> exacto. Eh, también ya, Sergio, ya para determinar ya donde se habló que el próximo torneo, otoño-invernal, se va a celebrar sin fanáticos. Sabes que todos los días aparece una nueva, que esto, que nuestro, el ministro Plutarco Arias, que el comisionado, que, que todo esto. Pero ya creo que ha sido descartado. Que se juegue con fanáticos eh, este torneo de béisbol invernal que empieza el 15 de noviembre eh, con estos equipos, tanto águilas, cibaeñas, gigantes del Cibao, toros, estrella, el escogido, y mantienen esos equipos, mantienen preparándose fuertemente ya con jugadores estelares desde el primer día. Acuérdate, se que es una serie, sí, sí. Son, son 30 juegos en, en una semana. Cinco juegos. Tienen que jugar sea, todo el mundo. Tienen que jugar todo el mundo de una vez. Y esperemos que este sea un año lamentable, que no vamos a ver todos estos muchachos jóvenes desde temprano, porque hay unas estrellitas ahí que eran en, en diciembre, en enero, que, que tú lo veías, y ahora lo está viendo desde el primer día. Pero agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel, que es la tienda más completa en el ámbito deportivo tienda deportiva Ariel Ken, tienes ventas de celulares y accesorios, Contamos con un taller de reparación estamos ubicados en la calle, bienvenido fuerte Duarte, esquina 6. gracias, gracias Ariel por ese importante recorrido que hace por el maravilloso y fascinante mundo de los deportes